Elegir qué carrera estudiar es una de las decisiones más importantes que deberás tomar a lo largo de tu vida. Marcará tu formación como adulto, así como tu futuro profesional. Por eso debes tener muy claro cómo elegir una carrera universitaria que no solamente te permita encontrar un trabajo, sino que también te haga sentir realizado. Sin embargo, estarás de acuerdo que no es fácil decidir tus estudios, y menos aún teniendo en cuenta la inmensa cantidad de profesiones existentes y carreras universitarias disponibles. Así que, si te sientes perdido y no sabes por dónde continuar, no te preocupes, has llegado al lugar indicado. ¿Qué carrera estudiar? Para ayudarte a escoger, existen varios test dedicados exclusivamente a estudiantes como tú. En la descripción podrás encontrar un magnífico test vocacional que, tras analizar tus preferencias, te orientará en indicándote qué estudios son más afines a tu perfil. Este debería ser el punto de partida de todo alumno que quiera acceder a unos estudios superiores. ¿Cómo elegir una carrera? Como decía antes, si estás aquí es porque te enfrentas a un momento clave en tu vida, saber cómo elegir tu carrera universitaria. Si ya has hecho el test vocacional, es posible que tengas varias opciones que te hagan dudar. A continuación te daré unos buenos consejos que sin duda te ayudarán a tener las cosas más claras. ¿Cómo elegir una carrera universitaria? Tanto si sabes los estudios que quieres cursar desde hace años como si todavía andas dudando, hay varios puntos sobre los que debes meditar. Puntos fuertes y débiles. Sea sincero contigo mismo y haz una lista de fortalezas y debilidades. Una vez las tengas, podrás ver más claramente qué carreras te interesan y cuáles debes descartar. Se te dan bien los idiomas, tal vez una filología es lo tuyo. Si cuesta horrores entender las matemáticas, seguramente sea mejor dejar de lado las ingenierías. Afinidad con la carrera. Otra cosa muy importante a tener en cuenta son tus gustos y aficiones. Cuando te dedicas a algo que amas, disfrutas cada día con lo que haces. Trata de encontrar carreras donde puedas llevar a cabo aquello que tanto te gusta. Por ejemplo, si eres una persona que le encanta estar en la calle y viajar, podrías trabajar de guía turístico. Mientras que en un trabajo de oficina es posible que te sientas encerrado. Hacer lo que te guste en tu trabajo es un lujo que pocos pueden permitirse. Espero que les haya gustado el video y si es así denle like y déjenme en los comentarios si quieren que haga una parte 2 de este video.